Soy Yolanda Rodríguez, soy concejala del Ayuntamiento de Madrid, por ahora Madrid. Es una experiencia muy interesante porque ayuda a que pongamos en común problemáticas, victorias y muchos temas que se dan en todas las ciudades que se nos, de, se nos denomina del cambio, pero que no tenemos comunicación entre nosotros y aquí podemos exponerlas y ver que no estamos solas en esta guerra. Pues el municipalismo yo creo que es una forma de, de que la ciudadanía consiga y luche aquello por lo que quiere. Las competencias que tienen las administraciones locales son poquísimas y, y desde aquí se va haciendo una red para poder conseguir que sí que se puedan pues, arreglar los problemas que tiene la ciudadanía y darle todos los servicios que se merecen. Municipalismo es trabajar en red.